Hola gente de YouTube, quiero también en este nuevo video, estamos aquí eh, hablando sobre algo muy importante De fondo voy a poner eh, Soul Knight que he viciado bastante en este juego Es muy chido, muy genial para los que le interese jugar un juego 8-bit Que no necesita internet, eh, Sí necesita internet para algunas cosas como algunos bonus unas cosas, Pero no muy importante, pero eh, vine a hablar sobre... Eh, los días inactivos, las cosas que prometí que no hice en el video anterior, que fue el video con la mejor calidad de blog que he subido en mi canal y la verdad, o sea, las cosas que prometí y no se dieron básicamente porque en mi pueblo, <ríe> o sea, primero no sé qué pasa con mi canal. Cada vez que digo la palabra voy a subir videos diarios. Explota el mundo, pasa alguna cosa que me impide eh, continuar subiendo videos diarios y toda la cosa Y, y la verdad me molesta un poco que sea así pues Y eh, es algo como, o sea, algo increíble la verdad y No falla, nada más que yo diga eso Y yo diga, no voy, voy, voy a subir videos diarios y explota cualquier cosa se va la luz, en este caso se fue la luz En todo el pinche pueblo O sea, se fue por una semana prácticamente Estuve inactivo creo que una semana, no sé No sé cuándo fue que subió el último video Pero La cosa fue esa, que hubieron Fallas eléctricas, duraron Mucho en repararlas por esto del Coronavirus <ríe> y, y la verdad O sea, ya dejen de bajarle un poquito De volumen, ah ya estoy mejor Y la verdad es que eh, se me ha hecho complicado y de paso también eh, Se me va a hacer complicado también subir blogs Pero eh, es lo de menos, es lo de menos O sea, nosotros vamos a continuar con los contenidos que ya venimos acostumbrados A subir aquí en el canal Yo voy a subir también lo que es eh, eh, Como les digo, El, voy a continuar con una serie nueva de Minecraft que la voy a estar grabando luego de este, cap, de este de este video Que prácticamente no voy a subir Soul Knight porque me parece un juego más para pasarlo eh, eh, Solitario para, para, para mis tiempos libres porque de verdad es un juego que le dedico bastante pero No, no me gustaría subirlo, es un juego que, que le tengo mucho cariño pero... Como digo, pues no me gustaría subir los juegos que no no no no cuadran de verdad para subirlos al canal, o sea, es a mi parecer, pues a mí me gusta muchísimo, pero eh, es solo para este video de fondo. Ay, me estoy enrollando bastante, pero lo que vine a decir fue eso, pues que básicamente cada vez que digo voy a subir un video, un video, ya va, la muerte me está vendiendo el Scalybur, güey, por 3 de vida, jalo. <risa> Por 3 de vida A ver El calibro está rota Porque tú la cargas y hace Y así vas Esa madre está rota Pero gasta 20 de balas No importa Bueno Y o sea lo, El punto de este video es decirle que No es la primera vez que pasa esto Me parece super mega increíble que en las anteriores ocasiones Que he hecho videos informativos diciendo Oye, oigan, oigan amigos Voy a subir videos diarios Pasa algo eh, eh, Me da miedo Volverlo a decir que alguna, un día de Esto venga y llegue y lleguen los extraterrestres A la verga y, y, y invadan el mundo <risa> Porque la última vez Que también dije eso Pasó lo del coronavirus y así Es como que hay una maldición en mi canal Cada vez que digo eso Explota algo, a ver a ver si no tengo suerte. No, balón de baloncesto. Chinga tu pinche. Bueno, la cuestión es esa, amigos. Que no entiendo. No sé si sea casualidad. O de verdad. Ya va, tiene mucho volumen. No sé si sea casualidad de la vida. Que pase eso. O que el que esté usando mi vida. Este, no sé. Jugando conmigo, troleándome Pero de verdad, cada vez que voy a subir videos diarios Se sale control de control esto Este video no va a ser muy editado, nada de edición Por eso estoy tratando de hablar lo más fluido posible Me estoy pegando porque yo los otros videos Obviamente los edito Y no hay ningún pedo Pero esta vez no va a haber edición Van a ser solamente 10 minutos de yo jugando Soul Knight Hablando sobre este extraño suceso Que me tiene intrigado del cual es algo que el joven JM no puede controlar Perturbador <ríe> No sé hablar como Dross, lo siento <ríe> Lo siento para aquellos fans de, fans de Dross Soy una shit Lo siento ya no sé ni qué hablar y apenas vamos por 5 minutos eh, bueno miren Hay monos con fuegos artificiales súper normal de este juego Es mejor con fuegos artificiales y no con ametralladoras Porque eh, sí. Y tengo un cerdo alnatado Que bonito eh, Bueno es eso pues Cada vez que digo que voy a subir un video Y eso lo voy a hacer un, un video Más adelante en mi canal hablando Sobre las veces Las veces que Que he pasado por esto He pasado por el mismo pedo porque no es bonito, no es bonito eh, plantearte algo Decir, oye voy a hacer esto Es como decir que vas al jean y, y, y te planificas algo Un calendario, todo el pedo Y de repente no eh, te, No sé, pase algo sumamente Que no sé, se cae el jean donde te inscribiste Se caía el techo del jean y no vas a poder ir por, por ese mismo pedo Y bueno eso pues que de verdad, si alguien sabe por qué me pasa esto a mí, o sea, es algo increíble, wey. o sea, es, es algo sumamente loco, porque, o sea, ya me da miedo decir que voy a subir videos diarios, lo voy a hacer ya, y si me desaparezco es por eso, y voy a tener videos programados también, para que por si algún día mmm, llega a pasar lo mismo que... Es muy posible, viéndolo de este pueblo, que se vuelva a ir la luz y todo, el internet Y a mí me está llegando internet solo de madrugada, de noche eh, Es muy posible que vuelva a pasar, así que yo voy a ir preparándome, voy a preparar muchos videos Incluso, tenía como 5 videos ya preparados, lo que me faltaba era medio editarlos un poco más Pero obviamente no los puedo editar sin luz, güey. Y eso era lo que me estaba pasando, no tenía luz, no tenía nada, eh, medité, güey me planifiqué, eso, eso es una de las cosas positivas que pasó, eh, me planifiqué muchísimo más y y de verdad ahora voy a traer muchas cosas geniales al canal. No solamente voy a traer Minecraft porque Minecraft es prácticamente lo que está haciendo que renazca este canal, hay mucha gente viendo mis videos de Minecraft, ya vamos a ver puto loco a ver. Si se va conmigo, vente, puto loco Uy, el loco me aceptó Puso un culo, güey <risa> No mames eh, La cosa es esa, pues Si al dado caso eh, Se llega a salir de control todo Voy a estar bien preparado No voy a decir que voy a subir videos diarios Porque capaz, y no sé eh, No sé, se caiga... Eh, el internet internacionalmente No sé La palabra esa ya le agarré Miedito güey Y espero que te haya gustado este video Sumamente sin sentido alguno eh, Hablando sobre la maldición de mi pinche canal. Que no entiendo qué pasa. Porque si no es que YouTube, YouTube, por favor, por favor, te lo estoy diciendo ahora. Por favor, publica mis videos, güey. Compártelos con la gente que está suscrito. No importa, con esas solas. Con las con los casi 7000 personas que ya estamos llegando. Por favor, con esas nada más. No importa, no, no, no lo publicites jamás a nadie. Pero que, que les llegue la notificación, güey. <ríe> o YouTube no lo hace. No lo hace. Entonces, bueno, eh, aparte de eso, es lo de lo de la maldición de que si digo que voy a subir un vídeo diario, no sé, no, eh, pasan cosas increíbles. Y bueno, si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y comenta. Y si llegamos a los 7000, tengo algo preparadísimo, wey, dale like, suscríbete. Y, y dile a tus amigos que se suscriban porque a los 7.000 voy a hacer algo que se te va a volar la cabeza, güey. vas a decir, wow, ¿qué le pasó a este vato? Está bien loco. Y bueno, ya voy a llegar a los 10 minutos. Voy a llegar a los 10 minutos para pa, pa, pa cobrar, güey. Para monetizar. Porque sí, porque tengo derecho. Porque es mi contenido. Y nos vemos. Mañana en un próximo video Si es que no pasa algo si es Que los Illuminati no se vuelven locos Y reclutan a todas los, los, los, los JQ y hacen un anime Super OP en la vida real Light Action Mega OP 4K Y bueno eh, Sin más nada que decir, Pepo es marico <ríe> Lo vuelvo a decir No es que sea malo ser Marico Pepo tranquilo Los quiero mucho Hasta mañana, chau Ah, vaya, vaya, va. Ey, esto se merece meter la escena del bot, del boss. Lo voy a meter, no importa. A ver qué pasa. <ríe> Mi amigo el loco me va a ayudar. A ver, a ver si le puedo ganar. Pinche boss. Claro que sí, papá. Te voy a ganar. Te voy a ganar porque soy la verja. Te voy a ganar. Ja, le gané, güey. Bueno, ya saben, suscríbanse. ¿Qué, va, qué es esto? Puñetazo, güey. Nunca lo he probado. A ver. Hola, Virgo. ¿Todo bien mamón, güey? Bueno, ya saben, suscríbanse que a los 7000 hago algo que no se lo esperan. Chao.